En esta unidad vamos a citar en un documento. Vamos a hacer la opción de formatear un manuscrito y luego vamos a ver cómo se puede hacer con el plugin. Vamos a ir a Red Word. Podemos, si queremos, no es necesario poner las citas en una vista línea cita, aquí, y para citar, abrimos un documento de Word, y comenzamos a escribir. Necesitamos ya citar aquí, y vamos a abrir una carpeta, de la que vamos a de la que vamos a citar entonces simplemente pues de la carpeta que está tenemos aquí que se llama análisis del discurso y tiene cinco referencias bueno pues le pincho en las llaves voy a hacer un documento que es como un borrador que luego voy a guardar y voy a formatear voy a borrar y voy a volver otra vez a hacerlo. Pincho aquí. Copio esta referencia. Control C, por ejemplo. Editar, copiar. La borro para dejar esto limpio. Para la próxima. Me voy al documento de Word. y pego la referencia que sale muy extraña entre corchetes pero luego cuando formate el documento va a cambiar totalmente vuelvo otra vez a RedWord para seguir insertando citas la copio la borro y la pego y así voy escribiendo y voy a insertar dos últimas citas pero seguidas entonces van, vamos a ver que van a ir las dos entre corchetes ahora voy a citar las dos de arriba y seguida la otra, digo que copio, las marco primero, las copio, voy a mi documento y ya ahora este documento lo voy a guardar. Para formatearlo en Red Word, voy a cerrar, voy a Bibliografía, doy a Formatear Documento, elijo el estilo de cita que quiero, selecciono el archivo que es este. Se me abre el archivo y vamos a ver si hemos insertado las citas en el estilo de la Academia de Medicina, que es un estilo numérico, y con la bibliografía al final. Y así podría crearme, esto documento lo guardo, y podría crear, podría tener este bor el borrador guardado también y cambiar a cualquier estilo de cita que quiera. Ahora, en esta misma unidad, vamos a ver cómo sería con el plugin. El plugin lo tengo en herramientas, que se llama Gride Insight. Vamos a utilizar en esta unidad, ya va por la versión 4. Vamos a hacer la, vamos a, a instalarnos la versión 3, que es más antigua. La tenemos en otras versiones, y es esta. vamos a pinchar instalar para Word. Y que si queremos guardar este archivo. Y tenemos que estar atentos si es para Windows o, o es para Mac. Bueno, pues una vez que ya hemos hecho la instalación, yo simplemente lo he instalado y guardado en el escritorio. Me pide el código de grupo de mi institución. Mi login. Ya está. Bueno, pues nos aparecen. Es como un, un, un RedWord más limitado. En ver tengo las carpetas o todas las referencias. El área compartida de RedWord la bibliografía para formatear el documento y, y otras, otras funcionalidades. Pero vamos a ver las dos principales, que es elegir una carpeta, la misma de análisis del discurso, y vamos a citar en el documento de Word que acabo de abrir que no tiene nombre y se llama documento 1 y ahora pues voy a citar y voy viendo cómo va quedando el documento ya no tengo que copiar y pegar sino simplemente pinchando y ahora dos citas seguidas que están aquí entonces ahora simplemente me pongo donde quiero que se inserte la bibliografía voy a poner bibliografía y voy otra vez al Orion Site y le digo que formate la bibliografía en el estilo APA Esto y vemos que ya las referencias están apellido apellido año y todas las referencias las tres las cuatro referencias que he incluido si ahora voy, vuelvo al writing site y cambio de estilo así podemos ver otra vez otro estilo MLA en este caso vemos cómo queda subrayado los títulos bueno, gracias.